permita reapertura de guarderías háganos que, el feedback al pero 829 451 3381 dime pero, pero ya están funcionando apropiado que el gobierno permita reapertura de guarderías que lo, lo saben. que, lo que, sea, que, sea, que ellos, sea ellos ni lo saben están funcionando las guarderías autorizado. infantiles y ellos ni siquiera lo saben quiénes no lo, lo saben el gobierno Ajá. las autoridades no lo saben pero ¿cómo están ¿Cómo están funcionando clandestinamente. Ah, bueno, yo la vi. Eh, clandestinamente no puede sí. ser porque si tú pasas y tú ves los niños entrando y tú ves los niños dentro de Y dentro los padres de ellos, dejando los niños. Y, lo, y los padres dejando los niños no es de manera clandestina porque eh, no, es, no es en el patio de una casa, sino en el mismo lugar. Sí. Bueno. bueno, ahora quieren legalizar el estatus, parece ser. Es lo que pienso, ¿verdad? Bueno, y precisamente vámonos al tema colectivo. Vámonos al tema. Vamos al tema, vamos a ver qué, qué ocurre con relación a esto. Preescolares buscan permiso para operar de forma presencial. Bueno, vamos a ver. La emisión de la resolución 0018 emitida por el Ministerio de Salud Pública el pasado mes de junio, que declara epidémico el territorio nacional y prohíbe, por tanto, las clases presenciales ha supuesto un duro golpe para los centros educativos del nivel inicial, pues la mayoría de los padres no están dispuestos a pagar por clases a distancia para sus hijos de 1 a 5 años de edad. A pesar de ello, directores de centros de educación inicial que se han unido para pedir a las autoridades un permiso formal para continuar sus labores bajo un protocolo que han elaborado para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus entre los niños. Recordamos que según el Plan Nacional de Educación 2020-2021, se ha realizado de forma no presencial debido a la pandemia que afecta al país desde principios de este año. De acuerdo al Gobierno, la docencia en la modalidad virtual está pautada para iniciar este 2 de noviembre próximo del año en curso. Vamos a ver entonces qué opina ayer Lantigua. la antigua. Adelante. Miren, eh, englobando ahí, porque hay que decirlo, son dos cosas diferentes, lo que tiene que ver con la guardería, que, te, que es la pregunta del día y lo que tiene que ver con la, con la educación eh, preuniversitaria, pre pre en este caso preescolar. Eh, bueno, lo primero es, desde el punto de vista de la educación preescolar, es que hay que definir dos cosas. De si vamos a cumplir un requisito de decir que iniciamos el año escolar, o si realmente queremos que los niños reúnan las competencias que, se, que requieren los diferentes grados de la educación eh, preescolar. Eh, yo entiendo que si ya el Ministerio de Salud Pública ha dicho que aplanó la curva, si ya estamos a la vuelta de la esquina de las diferentes vacunas, eh, ya veo que Estados Unidos ya tiene una vacuna, eh, veo que ya Rusia incluso tiene dos, China ya está haciendo, creo que en Perú, eh, sí, en Perú, está haciendo ya pruebas de su vacuna en humanos, eh, Oxford también, eh, bueno, ya hay varias vacunas y es, Evidente que a principios del año entrante se comenzarán a aplicar estas vacunas en todo el mundo, especialmente en aquellos países que tengan mayores recursos. Lamentablemente nosotros no somos de eso, pero bien. Y si realmente lo que se quiere es que los estudiantes, independientemente de cuál sea el nivel, reúnan las competencias necesarias, lo ideal es posponer el año escolar, yo lo vengo diciendo desde junio, desde incluso antes de las elecciones, porque eh, los diferentes estudios, los diferentes eh, profesionales del área de la conducta humana, especializados en la parte de lo que tiene que ver con el aprendizaje, han manifestado que no se consigue a través de los medios digitales la atención y el enfoque de los niños, y que los estímulos sensoriales, que es a través de los cuales, conjuntamente con la experiencia, eh, eh, eh, esta es la manera que el ser humano aprende, disminuyen de manera virtual y además de que sería un ensayo sin prueba, que es la peor parte. Un ensayo sin prueba. Entonces, iniciaríamos con una plataforma, eh, iniciaríamos con un año escolar sin prueba. O sea, tú no sabes realmente el resultado que tú vas a tener porque ni siquiera vas a poder probarlo, que es a lo que yo me refiero. Usted monta una plataforma, usted dice, vamos a eh, eh, hacer el diseño de, de, de, de la currícula, hace el diseño de la plataforma, eh, acondicionar el contenido eh, curricular a la plataforma, eh, utiliza una metodología adecuada a, tanto al currículum como a la forma de la educación virtual y entonces se toma por lo menos un mes o dos meses de prueba para ver el resultado de ese mes. Una vez probado esto, se da cuenta que funciona o no funciona, entonces usted le da para adelante. Ahora bien, eh, ya el ministro de Educación ha dicho que se inicia el día 2 como sea. Yo eh, ahí tengo mis reservas, lo he dicho siempre aquí, entiendo que especialmente a menor edad mayor fracaso. Anótelo ahí. A, a, a menor edad mayor fracaso del año escolar. Dígame pesimista, dígame lo que usted quiera, yo no lo estoy diciendo aquí, yo no estoy inventando, yo le estoy dando seguimiento a eso. Yo estudié en una modalidad en una modalidad semipresencial y que yo le salía corriendo a las clases virtuales porque no había motivación. Y la motivación tú tienes que crearla tú. ¿Qué motivación va a tener un niño en aprender en, en aprender clase? En aprender qué? Si no le han adecuado la plataforma, si, si los contenidos no se lo han adecuado a eso. Y hay que preguntar, si yo se lo voy a poner tan sencilla al ministro de educación. La pasta dental de los niños es igual que la de los adultos. No es igual. ¿Por qué? Porque los propios científicos, lo, eh, eh, eh, verdad, los profesionales de la conducta, entendieron que había que adecuarle eh, la pasta dental a los niños con un color, con un sabor, con un dibujo. Por ahí ya la gente puede entender a qué es que yo me refiero. Usted tiene que adecuar todo eso, toda esa plataforma que no fue diseñada no, para niños. Quizás no porque sea diferente, quizás es porque eso es un mecanismo de marketing para venderse. para venderse No, para el que el niño la use, porque la, la, la otra pica. La, okay. la de adulto pica y es incómoda. Para ellos, entonces te le ponen un sabor a chicle, te le ponen un color, te le ponen una figura y eso hace que el niño se sienta cómodo y quiera cepillar. No, bueno, eso no es a lo loco, eso no fue que alguien en un campo se inventó y dijo vamos, vamos a tirar para adelante con eso. No, eso fue el resultado de estudios científicos y es lo mismo que yo estoy advirtiendo ahora. Los niños, de manera virtual, se les va a hacer muy difícil el aprendizaje, muy difícil. Entonces, eh, con relación a la educación preescolar, yo entiendo que si nos respetáramos como nación, Pospusiéramos eh, pues el año escolar hasta que las condiciones estén dadas para iniciar de manera ya o con una plataforma bien probada, eh, o con un estilo bien probado, o cuando ya tengamos la posibilidad de ir presencial. Total, ya aquí no se está contagiando gente y ni se está muriendo gente, según el, el Ministerio de Salud Pública. No, lo desmintió, creo, ayer. ¿Quién lo desmintió? El propio ministro. ¿Cómo así? De lo, de lo que se había dicho de que íbamos a estar fuera de COVID. Pero fue el que lo dijo. En enero. Eh, él dijo quiero, que ya eh, la curva estaba aplanada y que posiblemente a, a principios del año que viene ya no tengamos COVID. Bueno, adelante Francis. Mira, hay que decir la verdad. Nos confinaron económicamente. En cuanto a las necesidades de, de, para subsistir, se van incrementando y se van en elevados costos, con salarios muy deprimidos. Los padres, madres solteras, encuentran en las guarderías una primera oportunidad de dejar a sus hijos en cuidado, y que estos con la temática de la primera educación sobre el ...conocimiento de la cultura y que tiene mucho que ver con lo que decía Yarjan ...porque es cognitivo, es sensorial, es, es de lo que ve, es de lo que siente... ...de lo que percibe, de, lo, de su entorno. Sí. la guardería le van creando una especie familiar, de amistad... ...y es un, un espacio bien creado y sobre todo más allá de lo que es la educación... Y lo que procura es el cuidado mientras los padres trabajan. Exacto. Y yo sé que la encrucijada está hasta donde pueden los padres, con salarios deprimidos, arriesgar, perder su trabajo porque no pueden dejar sus hijos con nadie. Pero si hay una guardería, que ahí es que yo creo que va dirigida la, la pregunta... Mm. Si estamos, eh, si estamos, ¿me la puedes repetir, Amado? Sí, la pregunta del día dice, ¿considera usted apropiado que el gobierno permita reapertura de guarderías? Entonces, y sobre todo, la cuestión de observación que se ha hecho aquí, que ya, ya la ha he hecho con respecto, pero ven acá, no se ha aperturado, pero las guarderías están abiertas. Sí. Por este tema de la infección y de que el niño es un propagador Potente, ya que él es también un cuerpo que tiene resistencia a este tipo de virus. Entonces, yo caigo de nueva vez en reconocer la necesidad que tienen padres de reintegrarse a sus labores, pero tienen los niños en la casa, ¿con quién los dejo? Es más fructífero que mientras yo trabajo para mantener a ese, bebé, ese niño de 0 a 6, a 3 años o a 4 años, me lo atiendan en una guardería con currícula de enseñanza básica. O de iniciación, para que éste pueda, mientras yo trabajo, me educan a mi hijo, me lo alimentan y me lo cuidan. Pero a la vez me lo enseñan a lo básico, a comprender la sociedad en la que vivimos. Es decir, que hay un currículum que le va promoviendo actividades durante ese, esas horas de cuidado de la guardería, y ahí es que está el, el asunto ¿Por qué la pregunta? ¿Y por qué hay guarderías que ya están abiertas? Sí. Es lo que yo supongo que es lo que ha presionado a que eso suceda. Y ciertamente es un problema que hay que, de, que definir, pero que debe hacerse bajo la autoridad que lo dirige. No que un, una guardería abra por su propia cuenta, a excepción de aquellas privadas, porque hay guarderías privadas aquí. Sí, eh, que quiero aclarar ese ese punto. Ajá. Cuando el otro día yo hacía la denuncia, eh, alguien eh, me escribió y me corregía de lo que tiene que ver con las estancias infantiles, que son las del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Que no están laborando uh -huh. y las otras son guarderías. Guarderías infantiles infantil, infantil, eh, privadas. Que son privadas uh -huh. y son, ¿verdad? Esa es la a diferencia. ese que yo me refiero. Correcto. A las que abrieron, privadas que yo he visto varias aquí en San Francisco de Macorís laborando de manera normal, normal, recibiendo los niños. Es muy probable que estén laborando de manera irregular. Pero bueno, aquí hay un asunto que hay que sopesar: es el tema económico, sí. por un sí, lado. Porque precisamente eso, ahí es que se genera. Son, son mis pymes, son pequeñas empresas, pequeñas compañías que tienen obligatoriamente que, que sobrevivir. Y además tienen una empleomanía que tienen que pagar y probablemente tengan un local que tienen que pagar. Todas esas cosas hay que verlo. Ahora, aquí lo que hay es que sopesar lo siguiente. Parecería cruel lo que voy a decir, pero bueno, hay que, hay que sopesar lo siguiente. ¿Qué más importante? Con, eh, cuidar la, y evitar la propagación del virus a través posiblemente de los más chiquitos que son los que más propagadores de acuerdo a lo que han dicho los que saben de esto los científicos, ¿no? o que las guarderías privadas se vayan a la quiebra. Entonces, eso pesar una realidad cruel, no deja de ser cruel, pero es una realidad que nos, no, que nos enfrenta a, a un algo. mundo diferente producto de la pandemia. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que sopesar. Porque, no, pero que tú tienes el otro ingrediente. ¿Cuál? Supone tú que ellos ofrecen un servicio por paga. Bueno, sí, claro, claro, es decir, la, que la necesidad privadas... que tiene también lo que yo decía el sector laboral, padres y madres que tienen que reintegrar, que sí. tuvieron que reintegrarse <susurra> sin la apertura de la escuela. Mira, aquí hay la mucha... más Oye, aquí hay idónea mucha y la también. más cómoda para esos padres ir a realizar sus labores porque no se pueden dar el lujo de no trabajar y no ganar un salario es teniendo un lugar donde se lo cuiden. Oye, oye, y le enseñen a la vez. Pero oye, aquí hay mucha ñoñería. Aquí hay, aquí hay una intención permanente de que el gobierno, de que el Estado te resuelva el problema, te subvencione el asunto o te permita eh, eh, ponerte a producir. O sea, hay una, hay una. La gente no está dispuesta a, a ver más allá del límite de donde llega su, su, su, su nariz. La gente no mira más allá de sus narices. Miren, yo les voy a hacer una historia, voy a aprovechar un par de minutos para eso. Había un maestro filósofo, un gurú de la, de la vida, de la inteligencia, un maestro filó, un filósofo que tenía un alumno que era su peripatético, es decir, lo seguía a todas partes. Y un día van por el campo caminando y a lo lejos ven una casita pobre de madera, de yagua, tabla de palma, donde salía un humito, decía, mira, ahí parece que hay gente, vamos para allá, y cogen para allá. Cuando van, efectivamente, encuentran una casa sumamente pobre de campo, que tú sabes a qué me refiero, Yerjan, y bueno, y Francis también, eh, y los amigos televidentes. Una casa de, de, de cayéndose de yagua, una cocina a, a, a medio cerrar, con, con mitad de seto cerrado, el otro... Ese tipo de cuadro que uno conoce en el campo. Una familia con un señor... Un, una dos muchachitos tres, tres muchachitos eh, se veían en una situación bueno una situación económica deplorable y él el filósofo se acerca y comienza a hablar con la gente le preguntan que qué hace, hacen qué a qué se dedican que cómo viven y el señor le dice bueno mire yo nosotros tenemos una vaca que me regalaron yo la ordeño le doy una parte de la leche a los muchachos y la otra la llevo al colmado para con eso cambiarla por arroz por habichuela por lo que me den y comemos eso bueno, termina la conversación, le brindan café y ellos se van. Cuando van por el camino, alejándose de la casa, ven la vaca del señor amarrada cerca de una barranca y le dice él al, al, al, al, al, al, al alumno, al, al, le dice, empuja la vaca por el barranco. El tipo se sorprende, dice, pero maestro, dice, no, no, empuja la vaca por el barranco. La cuestión es que él, el, el, el maestro convenció al alumno de que debía, el tipo... Eso fue una cosa terrible, pero empujó la vaca y me imagino, él, él, él se imaginaba que la vaca se mató. Bueno, eso pasó, el tipo quedó con ese trauma porque le había hecho un grandísimo daño a esa gente. Solo vivían de lo que esa vaca producía. Al cabo de siete años, ya el, el alumno, convertido también en maestro y en filósofo, coge para el mismo sitio para de alguna manera, quizás, ¿verdad?, ver... ¿Qué, ¿Qué pasó? Y, y quizás mejorar estar, Deben estar pasando las mil y una sin la vaca. Exactamente. Oye, coge para allá y cuando va acercándose al lugar, ve que ya la casa no es de madera, es de blog. Dice, seguro que tuvieron que irse, quizás vendieron por dos o tres pesos esto y se fueron porque imagínate qué iban a hacer. Cuando se acerca, ve que la casa es de zinc, tiene una cocina afuera pero bien hecha. Las cosas mejoraron y el tipo entiende que son otras personas, que no son los mismos. Sorpresa, cuando toca la puerta que le abren, es la misma señora. Ya los muchachitos están un poquito más grandes, andan bien vestidos, con su tenisito y qué sé yo qué. Y le dice, pero vengan acá. Yo vine aquí hace siete años con mi maestro y ustedes estaban en esta condición económica. Y él, el, el tipo, ah, sí, sí, yo lo recuerdo a usted que vino con... Dice, sí, ¿y qué pasó? Cuénteme, dice, bueno, después que ustedes se fueron, la vaca se derricó por un barranco y se mató y tuvimos que echar para adelante. Tuvimos que buscar otra cosa que hacer y no ha ido muy bien. La enseñanza de eso es, la enseñanza de eso es, usted no le puede temer al futuro. Sí. Usted tiene que pensar que el hombre, dicen los viejos, no solo de pan vive el hombre. Así es. Usted tiene que pensar que en la vida hay oportunidades de las desgracias, de las dificultades, hay que hacer una oportunidad. Hay que aprender a mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre habrá la posibilidad. Yo hice aquí una historia de dos muchachos, uno pesimista y uno optimista. Yo no estoy hablando contigo, Siri. No, pero precisamente que cuando tú dijiste que tengo y había hecho una historia de dos muchachos, ella dice, no tengo respuesta para eso. Pero, pero amado, pero eh, muy bien la historia que tú acabas de hacer, pero hay realidades, vaga la redundancia, que son realidades. Por ejemplo, una madre soltera que tiene dos niños, eh, que no tiene... Por ejemplo, ahora las estancias infantiles del, del gobierno no están trabajando, pero tienen necesariamente que salir a trabajar porque ya la empresa donde está trabajando inició sus labores. ¿Qué hace? No tiene su mamá cerca para dejar eh, a sus dos hijos. No tiene con quién dejarlo, que hay muchísimos casos así. ¿Cómo tú matas la vaca? Ahí? Mira, hay diferentes formas. Porque, por ejemplo, tú puedes encontrar una vecina seria, que pueda una gente honrada, una gente que Y confiada. le da de ganar. ¿Tú me entiendes? O sea, hay diferentes... Lo que yo digo es lo siguiente, nosotros tenemos una nación eh, creada sobre la base de que el Estado es la gran madre de todos, o el gran padre de todos, Mira. el Estado, y que el Estado, todo el mundo quiere, quiere jalar la teta del Estado, todo el mundo quiere un cargo. Mira, ¿no? Ustedes no ven cuando los partidos ganan, como por ejemplo el caso, el caso de hoy, sí. Eh, de, de, de este momento ¿no? en que estamos viviendo todo el mundo quiere ir al Estado que voten a los PLDistas y que nombren PRMistas porque no ganamos eso ahí hay un tipo eh, el, el, del proyecto de la Cruz de, Manzani, de Manzanillo no sé si lo vieron que votó de un plumazo canceló 700 empleados ese tipo es un héroe dentro del PRM en este momento sí, sí. ¿Por qué? porque le está dando eh, eh. entonces nosotros tenemos que ver el mundo fuera de eso llegará un momento en que este país tendrá que sentarse a decir con cuánto funciona el Estado, con cuánto empleado funciona el Estado, con 300, vamos a nombrar esos 300 y olvidémonos del resto y que yo cada le, quien haga yo su le, vida, yo le llamado, porque ven acá, mira, esto le, es imposible seguir trabajando con 600, 700 mil empleados cuando este país necesita quizá 200 o 250 mil empleados para mira. poder desarrollar todo el servicio que da el Estado Dominicano. Mira, te voy a decir algo. Con el respeto a esa parte que tú planteas, Lo de los empleados. nosotros sabemos que, que el Estado no es de ese tamaño. No, no, no, imposible. Que la política, que la política ha generado cargas de las cuales tendremos mucho tiempo para llevar al Estado al tamaño que corresponde. Pero es que, hay una, que cada, hay una confusión. ¿Tú sabías que cada diputado tiene una secretaria, un asistente sí, y un chofer? Sí. Y que además le, le nombran otra cosita. Asesores. Exacto. ¿Tú Para sabías los fines eso? de eso. eso Entonces, no tiene sí, madre. Sí, sí. Entonces, fíjate. Que algo. no lo pagan ellos, lo Pero pagan la, ellos la, la gran pregunta, ¿por qué 190 diputados? Bueno, porque fíjate algo. Déjame darte un dato. Te lo 100, voy a decir 190 por diputados. Porque la, el, el, el, la caverna política... Su amarre y entuerto lo han resuelto duplicado. Si tú te fijas, Peña Gómez, buscando la manera de, de complacer en su partido a sus militantes, creó figuras, segundo vicepresidente de aquel siglo, que todo era sí, doble, es todo era doble para poderlo contener con, con y, y mantener a su lado. Vicepresidente Ejecutivo. Sí, no, no, y varios presidentes. ¿Qué tú eres? Ah, no, yo soy presidente nacional. Sí, yo soy tercer presidente nacional. Para poder tener una legión de, de, de ingrato porque ninguno ha, ha, ha garantizado la gratitud al tiempo. Pero ¿quién, ¿quién ha pagado eso? Yo era el, el Estado el quim, ha tenido que cargar... Yo soy el 54 pre, pre, presidente del PRD, por ejemplo. Sí, 54. correcto. Entonces, eso es una realidad que nosotros hemos ido construyendo, para bien o para mal, al punto que la sociedad ha caminado y nos hemos sentido cómodos con que nosotros tenemos actividades de, de trabajo y de cómo subsistir independientemente... Ellos, en su actividad política en el Estado, resuelven sus asuntos de esa manera. Nosotros tendremos que llegar al punto donde el Estado tenga la, la verdadera función y la verdadera cantidad de empleados, que no sea una carga, que mientras ese remanente que quedaría entonces, si tú dices que pasa de 700 mil empleados a 400, para poner un número, los 300 mil es una reserva de dinero que debe ser empleada en otras cosas, ya sea en la eficientización de las mismas oficinas públicas, pero no que se lleven los lo, lo, lo, lo discos duros, lo disco duro, sino que tengan los discos duros, que tengan su plataforma, porque ya hay una administración eficiente. Y óyeme otra cosa con lo que tú decías, Yerjan. Resulta que también en esas épocas de recomposición, en el 2000-2002, Peña Gómez, es decir, el PRD, creó nuevos municipios, como creó al Distrito Municipal de Aguayo. ¿Qué era? Bueno, que su dirigente más importante de esa zona quedara como director. Como, como director. Sí, como director. A mí me tocó tener la experiencia en mi primer periodo de regidor, que nosotros fuimos los que eh, nombramos, porque así la ley anterior así lo hacía, que los distritos municipales eran nombrados por el Consejo de Regidores del, del municipio Cabecera. ¿Lo recuerdan? Uh -huh. De ahí fue cuando vino el lío de Piedra Blanca que mataron, se mataron entre ellos uh -huh. y se cambió el esquema o la forma de elección de los distritos municipales, era por elección, para evitar que se siguieran matando. Entonces, sí. todo eso ha generado una carga donde las provincias... Este es el único país que tiene 32 provincias, y es una isla, y una proporción de la isla, aunque <risa> seamos la mayor. Entonces, el, ¿qué hizo Danilo? ¿Cuántos eh, municipios hay? ¿Eh? ¿Cuántos municipios hay? 154. 154. 154. Aquí hubo un diputado que planteó y tuvo a lograrlo, tuvo al trí de lograrlo, que Villarriba fuera provincia, la provincia de Villarriba. Entonces, pues mira, lo que hizo Danilo en Santiago no convirtió a otro Santiago. Y ahí están los problemas sí, territoriales. Sí. Porque, sí, no, porque es la misma nos, ciudad nos hemos vivido de una esquina a otra, de para repartirlo. generar eh, eh, cargos decir, y Función. Yo me imagino que ese grupo que hoy gobierna ese municipio en Santiago, <risa> es a los pies de Danilo, porque él fue que le dio la oportunidad de ser... Ustedes imaginan que nosotros tuviéramos el territorio de Brasil. Pero eso no debe ser. porque La ley debe regular eso. ¿Tú te imaginas que nosotros tuviéramos el territorio de Brasil? Miren, ¿cuántos municipios? 24 eh, ¿cuánto, eh, ¿cuánto mil, municipio? 50 mil municipios. Volviendo, volviendo <risa> al tema de lo que tiene que ver con las guarderías, eh, eh, de manera particular uno entiende, ¿verdad?, eh, que estas, estas instituciones necesitan volver a laborar, ¿verdad?, porque tienen su, su empleo manía que la mayoría de ellos está, están incluidos en el programa eh, FASE. Eh, eso se entiende, también se entiende... Que hay personas que no tienen, oiganme, hay una realidad ahí afuera que hay que salir a conocerla, que hay gente que no tiene con quién dejar un hijo, no tienen con quién porque eh, ningú, eh, independientemente de lo que tú planteas, Amado, ningún vecino quiere que le tiren un, un niño eh, eh, di diariamente porque no, cada no. quien tiene sus propios compromisos sí, claro, y es eso verdad. es entendible. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debe eh, suceder con relación a esto? Es buscarle una salida, es buscarle una salida. Eh, que es lo que yo entiendo que no se está haciendo, que no se está investigando en la República Dominicana. Tan fácil sería identificar esa guardería, a, por ejemplo, en cualquier pueblo, eh, que la gente las ve y que la autoridad se supone que tiene que tener conocimiento y que debe notificarla eh, de que no deben. Porque imagínense ustedes, si nosotros permitimos que los niños se junten, pues entonces ya vamos a abrir las escuelas. Independientemente de que entendemos la situación, hay gente que no tiene con quién dejar un niño, que no tienen y que lamentablemente se auxilian eh, en esta en esta ocasión de una guardería para poder ir a trabajar. Entonces, es complejo el asunto, pero lo, lo correcto sería que no, que no laboren, que no laboren porque esto pudiera estar propagando el contagio del coronavirus, que no es como está diciendo, señores, Salud Pública. ¿Y qué Que no es como vería? está diciendo Salud Pública. que está no abrirla, diciendo... ¿y qué solución tú le verías al, al problema? Bueno. Es complicado, es complicado. No te puedo decir que tengo una solución ahora mismo para una situación complicada porque tú tienes ahí dos opciones, o el trabajo, la parte económica o lo que tiene que ver con la salud de tus hijos y de la familia. Porque imagínate tú, 10 eh, niños que se junten en una guardería, que quizá haya uno de ellos contagiado, contagia a los otros y cada uno de esos niños va a sus casas a llevar el virus y así sucesivamente. Estaríamos Vamos a la pregunta. ¿cómo?